Reparaciones en el hogar Buenas buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos para mi canal Hoy reparaciones en el hogar Vamos a ver qué pasa con la pileta Que no está dejando que baje bien el agua Vamos a ver qué pasa lo primero que vamos a hacer acá es buscar un trapito, palangana, lo ponemos abajo del sifón y siempre un trapito de piso, tenerlo ahí a mano por si desborda. En este sistema vamos a aflojar la mariposa, hay algunos que son plásticos, este en particular es de goma, solo la tapa es de plástico. Siempre con la palangana abajo porque todo lo que esté en la cañería va a chorrear. Vamos a mover un poquito la tapa, sacamos y acá tiene una contratapa en donde tenemos que empujarla hacia arriba. Como esto es de goma, apretamos y sale. Acá dentro del sifón, acá dentro del sifón metemos la mano y sacamos un poquito de grasa Esto es lo que hace que se obstruya la cañería. Vamos a mandarle un poco de agua caliente para que afloje. Tapamos un poquito y dejamos que baje de golpe. Bueno, en este caso el sifón no tiene mucha mugre, la mugre está acá, yo la estoy sintiendo con el dedo que va para adentro, entonces este es el tramo que está trabado, vamos a tratar de despegar la goma. Suelen estar un poquito agarradas, pero no es este caso. Ahí está. Acá está el problemita. Ahí se ve un poco. Puede que esté ahí. Vamos a aprovechar. Y sacamos la abrazadera de acá arriba también. Acá tenemos algo de grasa. Ahora les muestro afuera dónde está tapada. Un poquito obstruido acá, pero nada más. Adentro está bien. El Sólo eso es lo que tenía. Muchas veces este flexible de goma se pone duro por el agua caliente y la grasitud. Y eso hace que se ponga viejo y se resquebraja. En ese caso lo cambiamos. No es demasiado caro. Y de esa manera tenemos solucionado el problema. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarle un poquito esa grasa y lo volvemos a colocar. Un detalle no menor. Cuando lavamos esta pieza la vamos a lavar en alguna otra pileta. Lo que tenemos que tener en cuenta, es que toda la porquería que vamos a sacar de acá no la tenemos en la otra pileta, porque si no se nos va a tapar la otra pileta. Entonces, vamos a tratar de utilizar, todo, vamos a tratar de hacer todo el lavado de esta pieza, del sifón. Esta pieza se llama sifón. Suelen ser de goma. En algunas piletas que tienen dos bachas, esto es doble. Viene la salida, este sifón, un caño y el otro sifón, o la salida en el medio. Hay varios modelos. Este es el más simple. Lo que vamos a hacer acá, vamos a armar la tapa de abajo del chifón, que es por donde sale la basura, sin tener que sacar todo esto. Lo que vamos a hacer lo vamos a armar arriba. ¿Para qué? Para que sea más fácil colocarlo y no tengamos que estar ahí trabajando y que me pierda y que no queda y que, bueno, el problema de las pérdidas. Vamos a ver cómo hacemos para poner la tapa. Ahora para armar el sifón lo primero que nos tenemos que fijar es que no tenga ninguna rebaba acá, no tenga ninguna basurita, ni acá ni acá, porque eso va a hacer que pierda. Esta tapa se coloca, de esta manera no entra, tenemos que apretarla, inclinamos y queda trabada del lado de adentro, ponemos la tapa de afuera y apretando un poquito de costado sostenemos para que no nos gire lo que está adentro ponemos la mariposa y sin utilizar pinza la ajustamos con la mano una vez que empieza a hacer fuerza la mariposa ya soltamos acá atrás y seguimos ajustando listo ya está armado para armar ya no necesitamos la palangana porque ya no hay agua limpiamos la superficie donde tiene que agarrar el sifón, la de acá. Y una vez que está limpio, colocamos el sifón. Ojo acá, tenemos que no olvidarnos de poner la abrazadera. Y hay que fijarse para qué lado va a quedar, del lado que nos va a quedar más cómodo para apretar, si queda el tornillo. Para este lado o para este. En el caso mío que soy diestro me conviene dejarla para acá. Así la puedo apretar con el destornillador desde este lado. Pasamos la abrazadera. La ponemos en el caño. Y la hacemos entrar. Hasta donde creamos conveniente. Para ajustar la abrazadera no le ponemos la mano acá atrás porque se nos puede sofar el destornillador y nos clavamos el destornillador en la mano, ahí está, no la reventamos porque la podemos romper la abrazadera, esta abrazadera que tenemos acá usualmente vienen de plástico, el problema no está acá, el problema está acá abajo, la pérdida, esta abrazadera es más que nada para que no se caiga el caño pero no tiene la función de sellar completamente se supone que el agua tiene que correr y por nivel el nivel más bajo va a ser este y acá sí tiene que haber contacto con el agua acá no es tan importante estas abrazaderas a veces vienen muy malas y suelen romperse a veces hay que cambiarlas acomodamos la posición de la abrazadera de arriba y la ajustamos un poco tiene que estar lo suficientemente ajustada para que no se caiga nada más que eso listo, no la apretamos más bueno, ahora vamos a hacer la prueba vamos a ver si pierde ponemos un recipiente y abrimos la canilla verificamos primero con la mano seco y acá abajo también verificamos que no pierda vamos a ver arriba ahora cómo baja el agua Ahí bajó mucho más rápido. Igual vamos a hacer la prueba con esta rejilla, que es para tapar las primeras suciedades. Hay diferencia, ¿no? Bien. Trabajo solucionado. Así terminamos un video más para la parte de reparaciones en el hogar. Si les gustó, ya saben, denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones.